Buenos días a todos. Este es su programa Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco Quito. El día de hoy, Raúl Aldaz, Pedro Romero y Sebastián Oleal les damos la bienvenida al programa que llega gracias al auspicio de la Fundación Crisfel, que nos trae consejos financieros y educación financiera y de eso hablaremos en el tercer y último segmento. Les recordamos, nos pueden seguir en la web www.centroecuador.es, donde podrán encontrar este programa, este programa en formato podcast. Y de igual forma podrán encontrar eh, programas anteriores, ¿sí? que son descargables o se puede escuchar en el sitio. Estamos también en la página de YouTube de Radio Centro. Eh, entran a YouTube, en el buscador Radio Centro, y ahí hay una, una ventana donde dice videos, y ahí estamos los, los programas. Les invitamos también a visitar la página web de la universidad, www.sfq.edu.es. En particular, les informarse les invitamos a informarse de la maestría en Economía, cuya cuarta corte arranca ahora en agosto, eh, Pedro, la información ya está en la página web, ¿no? Sí, así es. Entonces, pestaña eh, um, académico, y ahí podrán encontrar nuestro programa, Cuarta Corte de la Maestría de Economía. Eh, y eso, ¿les parece entonces que arranquemos con el programa? Vamos a tratar dos temas y vamos a tratar de conectarlos, y creo que están conectados, así que arrancamos. Sí, bueno, buenas tardes con todos. Este, buenos días, perdón. El, efectivamente vamos a hablar de la... Las remesas que vienen al Ecuador, este, el año pasado, o sea, el 2021, llegaron a una suma de 4.300 millones de dólares que representó 4.1 por ciento del PIB del mismo año eh, y es una de las cifras, una de las cifras más altas en los últimos 10 años. Este, y asimismo también este, la, la inversión extranjera directa uh, en su lugar solo fue de 600 millones de dólares. Este, representando apenas 0.5% del PIB y son cifras importantes porque alrededor de ellas, de hecho una de las leyes de gobierno que no se aprobó hace poco la ley de inversiones eh, venía encaminada a aumentar bastante la inversión extranjera o al menos ese era uno de sus objetivos con el supuesto de que la inversión extranjera iba a ser como esa palanca de desarrollo que Ecuador necesita entonces este y me parece a mí interesante ver que mientras el dinero que ecuatorianos que viven especialmente en Estados Unidos, España, Italia, es básicamente más de siete veces, ¿no? Eh, o al menos el año pasado fue más de siete veces lo que se llega por inversión extranjera directa, que hace que los extranjeros tengan menos incentivos a invertir en Ecuador, este, mientras que, que hace falta que para que los mismos ecuatorianos traigan más capital y más dinero acá al país, ¿no? Porque eh, las cifras son importantes y la diferencia entre la una y la otra me, la, la verdad es que me llamó la atención um, de, de cuánto dinero viene por una vía de la que o sea, sin ley, o sea, no hay una ley que les dé ningún ninguna retribución ningún aplauso, quizás este, no hay nada que, que, que los incentive a mandar ese dinero, aparte, obviamente, estoy hablando de un incentivo económico, aparte, obviamente, del hecho de que, son que se lo mandan a familiares claro. este, y que, obviamente, ese es un, un, la parte familiar es siempre importante, pero, este, pero no, hay, no hay un subsidio, no hay, una, no hay un crédito tributario, no hay una, este, una ley que fomente estas remesas, sin embargo, son muchísimas veces más que las de inversión extranjera, solo para este, más o menos que veamos también algunas cifras de estas. Este, la, la, la inversión extranjera del 2020 fue como de mil millones, la del 2021 fue de 620 millones, o sea, una caída más bien. En los últimos 20 años más o menos se han recibido, perdón, en los últimos seis años se han recibido 19.500 millones por remesas y solo 5.400 millones por inversión extranjera. O sea, más o menos la cuarta parte, nada más. Entonces, eh, me parece que ahí hay una magnitud que no se puede descartar y que queda la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente la inversión extranjera es o puede ser ese pilar para sacar al país al, adelante? Este, y ¿qué es lo que no estamos viendo? No? ¿Qué es lo que no estamos viendo? Y reconociendo que es importante. Sí, ahí eh, lo voy a poner un poco en términos crudos. O sea, las remesas reflejan que los migrantes se han convertido una vez más en una importante fuente de exportación ecuatoriana, ¿no? <risa> Para ponerlo en términos crudos. Eh, y, y, uh, y claro, el, cuando teníamos... Ya, no, no han dejado de ser importante las remesas en Ecuador. Hubo una caída durante algunos años. Pero fueron muy importantes también luego de la crisis del 99, ¿no es cierto? Sí. Y... Uh, y eso también creo que es un reflejo un poco triste de personas que tienen que abandonar el país, ¿no es cierto? Porque básicamente no hay, no hay oportunidades acá. O sea, ahí se, se quiebran familias, sin ponerlo muy dramático. Se quiebran familias y tienes personas que van a trabajar en los destinos donde ya tienes estos vínculos, como son Estados Unidos, Italia y, uh, y España, que eran destinos de migración importantes. Y, uh, y, el flujo, y el flujo de las divisas sigue siendo un pilar importante de, de ingreso, de divisa del Ecuador, ¿no? Sí, claro, este, o sea, sí, bueno, lo que yo quería decir es insistir en este tema de que es como que todos, me incluyo, ponemos el énfasis en la inversión extranjera directa, la inversión extranjera directa, pero nos olvidamos de este montón de dinero que ya está viniendo y de repente ahí lo que yo digo, bueno, la pregunta es, de repente se puede hacer más, ni siquiera desde el gobierno, pero quizás también desde la misma banca, porque no es que hay muchos bancos ecuatorianos afuera. Entonces, o sea, se puede hacer más para que venga más plata de los mismos ecuatorianos. Eso este, por un lado. Por el otro lado, este, el tema de la pregunta, ¿no? O sea, la inversión extranjera directa realmente... O sea, y Ecuador es uno de los que tiene más baja inversión extranjera directa en la región, etcétera. Entonces, eh, allí... Bueno, se refleja por qué probablemente la idea del gobierno, en parte, eh, estaba acertada para tratar de eh, convertir a Ecuador en un país más atractivo, pero, pero probablemente no era tan sencillo. Es decir, a lo mejor no, no, no era solo un tema de, la, de esa ley en particular. Y hay cosas más ahí que no estamos viendo. ¿no? Um, solamente para retomar una de, de, de tus ideas, Pedro, eh, y sobre las remesas, para, para hablar de, de inversión un poquito después. Um, tal vez el reto de, de la política económica es cambiarle de cómo hacemos para que esas remesas sean inversión. Y ese es, digamos, ese es el reto de, de política pública, porque como, como tú dices, el incentivo ya hay, digamos así, um, de gente que, digamos, seguramente ecuatorianos, que viven fuera eh, y que desean enviar su dinero acá. Pero la, el gran reto es que ese dinero que, que llega acá pueda organizar um, la economía más allá del consumo, ¿cierto? Entonces, el, el, yo, yo creo que este es un, ese es un punto que no, que yo me acuerdo, no está en la, en la agenda del, del gobierno, o al menos no de forma tan explícita, pero por las magnitudes que, que tú nos cuentas, ese es como una... Me parece que esa es una gran opción y una gran posibilidad que tiene el gobierno, um, no solamente de mejorar la economía, sino también uh, de... No sé, de, de tener una política económica que pueda tener repercusión y beneficios más directos y más tangibles con precisamente la gente que menos tiene, que son los receptores de, de, de, de meses. meses. entonces creo que ahí hay una sí, ventana de oportunidad para para para hacer algo más de lo que está ocurriendo um, y además viene muy bien esto post pandemia, porque el, el digamos el consumo se se fue golpeado fuertemente durante los, los los meses más fuertes de la pandemia. Entonces estas remesas creo que de alguna forma ayudan a mejorar el, el bienestar de los hogares, um, porque por el lado privado, por el lado de la generación de empleo, este, la sí. cosa está más jodida. ¿no? Entonces otra vez sí. es otra, una una boya, una especie de salvavidas para ese sector. Sí, ese es un, ese es un buen punto. Eh, pero bueno, quizás, y aquí me riesgo a ser algo pasándome al cinismo, quizás podría ser la única política pública de este gobierno, porque no hay mucho de eso, ¿no? cual a, cuál, a laborar, o cuál? O sea, esto de por último aprovechar ya digamos este este esta, esta esta infraestructura de migrantes que ya está instalada fuera del país y aprovechar claro. ese flujo, ese flujo importante de recursos y tratar de canalizarlo y ahí podrías como bien dices tú Pedro, una vinculación sí, sí, del claro. sistema financiero, ¿no? El sistema financiero formal del Ecuador, que donde hay, hay posibilidades de negocio, ¿no? Pero que sí, sí. Que sí, claro, las cifras no son triviales. no son despreciables para nada, ¿no? No. <risa> <risa> Claro, entonces, entonces, ahí, claro, tú tienes que más o menos cada trimestre están llegando mil millones, o sea, que es la totalidad de la inversión extranjera directa y menos menos la inversión extranjera directa en la totalidad del año, entonces como claro, o sea, claro, ahí, claro. ahí hay una hay una oportunidad importante. Ahí el ministro el ministro el ministro de industrias quizás podría pensar en algo, ¿no? Para canalizar esto. Sí, o sea, ahí hay yo pienso que ahí hay cosas que, o sea, la pregunta es dado que sin hacer Básicamente nada en el sentido de lo que hablábamos hace un rato de, de, de algún marco legal, o etcétera, o algún crédito tributario, etcétera, está llegando tanto dinero este, por esa vía. La pregunta es qué política pública se puede hacer eh, que involucre al sector privado, obviamente, para que eso se convierta en una inversión. Este, que se multiplique más ¿no? claro. porque efectivamente de hecho hay, hay literatura en, en, en Ecuador mismo, yo he visto alguna quizás ustedes también, algunos trabajos empíricos donde eh, mucha de esta, a veces, no muchas pero sí alguna del dinero de, la, de las remesas se va a, a, a temas de, de consumo sí. um, no porque ya, a veces aquí se quedan los hijos adolescentes y entonces no es que tiene mucho sentido de que hay que ahorrar una parte importante. Entonces, este eh, y, y de repente se lo están co consumiendo bien. O sea, eso le da cierto dinamismo a la economía, pero hay, hay algo ahí también de, de cómo se puede incentivar a que se lo meta a invertir. ¿no? Sí, y con esa idea les parece que nos vayamos a la primera pausa. Sí, este es el programa de economía de la vida diaria del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco de Ya regresamos. Espacio publicitario.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 y estamos de vuelta al segundo segmento de su programa Economía de la Vida Diaria en Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. El día de hoy, Pedro Romero, Aguilar y Sebastián Olegas les damos la bienvenida a este segundo segmento del programa que llega es gracias al auspicio de la Fundación Crisfe. Sí, sí, sí. Les recordamos, estamos en la web www.centroecuador.es, donde podrán encontrar este programa en formato Podcast, en las ondas de radio, Radio Centro, los jueves a las 8 y media de la mañana, y en el sitio de YouTube de Radio Centro ahí, hay una sección dedicada completamente al programa. De igual forma, visítenos en la página web de la universidad y para informarse de la oferta académica, en particular en nuestro programa de maestría en economía, cuya cuarta cohorte arranca ahora en agosto. Toda la información, requisitos y todo está disponible, fechas de exámenes de ingreso. Así que visiten ahí. Y, uh, y recuerdo, educación financiera www.consejosfinancieros.org.es y de eso hablaremos en el tercer segmento. Para aquellas personas que se están sumando al programa ahora, estamos topando dos temas particulares eh, y que están relacionados eh, y que eventualmente podrían ser sustitutos de uno del otro. Al año 2021, inversión extranjera directa superó apenas los 600 millones de dólares, pero por otro lado, las remesas de todos estos ecuatorianos que han ido a buscar, digamos, a trabajar fuera del país, totalizaron... Eh, 4.300 millones de dólares. Eh, entonces la discusión era eh, por qué, digamos, no aprovechar esta oportunidad, este flujo importante de recursos. Y me gustaría retomar ahí la, la discusión a partir de este punto. Sí, bueno, ahí efectivamente creo que eh, de, de las cosas que se podrían plantear y pensar en hacer es cómo esa inversión, cómo esas remesas Creo que Raúl lo decía, Raúl lo decía se, se puede convertir en inversión y, y probablemente ahí hay que ver por el lado del sector financiero. no este, eh, Probablemente que se emitan papeles, oportunidades de inversión que sean rentables este, para que el costo de oportunidad de la, de consumirse ese dinero sea más alto. Entonces, este y probablemente ahí una de las cosas que, que se prometió en realidad, la última ley, pero, pero no. No, hasta cierto punto nada más, que era el tema de las reformas del mercado de valores. Este, allí hay cosas que, que se pueden mejorar bastante, uh, probablemente, probablemente, aquí esto es una crítica general, eh, ¿no? pero a veces creo que el gobierno trata de meter tanto en una misma ley que... Que por, como decimos economía, que por tirar el agua sucia también se tira el bebé. No <ríe> Entonces, este, y de, pero de repente, leyes, quizás el gobierno está pecando en su estrategia de mandar megaleyes. Y probablemente leyes que sean más específicas pueden tener cierto, cierto éxito o, o mayor probabilidad de éxito. Y, y una podría ser la reforma del mercado de valores. Entonces, este, solo ese tema. Entonces... Y ahí ver ese tipo, cómo hacer la interacción para que se genere una mayor demanda de papeles y así las, las, las bolsas, los brokers tengan incentivos a emitirlos, las empresas, etcétera, Y sea una manera de financiarse. Miren que actualmente una de las cosas que está pasando es que, a pesar de que la banca ha entregado un montón de dinero durante la pandemia, sin embargo, eh, todavía tiene exceso, digamos, tiene una buena liquidez, pero además también... Este, han crecido los depósitos bastante y de, al parecer no hay una manera en que esos depósitos, ese crecimiento de depósitos se está trasladando rápidamente a más créditos. Entonces, probablemente uno de, las, de los temas allí es, entre otros, eh, tiene que ver efectivamente con, con la facilidad de hacer trámites, este, con la sencillez de, la, de lo que implica este, entender algunos temas financieros. Entonces, probablemente allí hay cosas que se pueden ir mejorando um, y en la que tanto la banca como la bolsa de valores pueden ir incrementando su participación y viendo esto como una oportunidad. ¿no? Yo, yo voy a ser un poco escéptico en eso. Este, veo el punto de, de Pedro y creo definitivamente que hay espacio por hacer en la intermediación financiera para, para asignar mejor recursos. Um, pero si miramos un poco como en mediano plazo, eh, me da la impresión de que hay como obstáculos o barreras más grandes para la inversión eh, y que a lo mejor no estamos mirando eso. Um, y, eh, si, es que, si es que nosotros nos, nos vamos, a, no sé, 15 años atrás, ¿no es cierto?, um, cuando Correa entraba al, al gobierno, un poco su retórica era, bueno, Necesitamos inversión estatal bien fuerte ahora y eventualmente este, eso va a servir para atraer inversión privada, ¿no es cierto? Y eso era un, un poco la motivación detrás de, de inversión en infraestructura y en algunas mejoras de capacidades, incluso del Estado. Eh, pero nada que ver. <risa> pero nada que ver. O sea, tienes las carreteras, tienes las hidroeléctricas y seguimos teniendo una fuerte debilidad del otro lado. Me, me parece que en parte eso también estuvo detrás del, del triunfo de Guillermo Lazo, ¿no es cierto? Era una especie de esperanza que había en, en cierto sector de los votantes de que, okay, ok, vamos a tener un presidente que va a dar facilidades o que va a promover la inversión privada, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que más allá de las intenciones que el presidente pueda tener, simplemente es, no, no es tan factible, ¿no es cierto? Al menos no es tan fácil como pensamos. Entonces, me, entonces si, si, si lo miramos en perspectiva... Eh, de, y después del, del, del OCP, ¿no es cierto? No, no, no, no hay no hay grandes inversiones, ¿no es cierto? Y el OCP es petróleo, o sea, que es como, ya, pues tampoco es que tenemos tanto, este, tanto mérito por eso. Um, entonces, me parece que al el, el, el punto al que quiero ir es que hay, tengo la impresión de que hay un problema más mm -hmm. grande en, en el sector privado, en el sector productivo. ¿no es cierto que no logra estar a las expectativas de lo que mucha gente quiere al menos incluso del mismo sector productivo ¿no es cierto que ahí hay algo que no termina de funcionar porque digamos simplemente es, es lo más rezagado este si, si nosotros miramos la caída del, del digamos por los componentes del pib durante el 2020 el rubro que más cayó y fue de dos dígitos, ¿no? este um, 11 punto algo o 17 punto algo, no me acuerdo. Era precisamente la inversión. El, el, el, el rubro claro. que más cayó durante el 2020 fue fue la inversión. Um, y, y estoy seguro que le tomará aún más tiempo recuperarse a, a los niveles pre pandemia. Entonces, um, OK, veo el punto de la intermediación financiera, pero siento que aquí hay algo más y siento que ya yo no tengo la respuesta. Y siento que hay algo más que aún no está completamente explorado. Solo quería matizar un poco tu, tu idea, Pedro. Está bien, ¿tú qué dices, Sebas? ¿Qué más será? Yo creo que voy a salir igual corriendo como Raúl, que hizo <risa> básicamente el diagnóstico, pero no tenemos claro pero, qué es. Eh, es lo más fácil ser economista. Totalmente. No, pero ahí creo que hay, por esto la propuesta de Pedro, de esto de, de profundizar, digamos, o ampliar las opciones de inversión para los mismos ciudadanos, digamos, estos mismos que reciben las remesas. Creo que ahí hay un montón de cosas que tienen que pasar antes para que... Para que, digamos, las personas que reciben las remesas vean que invertir es, digamos, es lo que deberían hacer con esos recursos y no gastarse en la construcción de la vivienda, que termina siendo capital al final del día, pero muchas veces es un capital subutilizado, digamos, estas viviendas gigantescas, yo recuerdo en, en el sur del Ecuador, viviendas gigantescas terminan estando deshabitadas. Entonces, eh, no sé, sí, también ahí pues, soy escéptico y creo que hay una responsabilidad importante también ahí del sector privado, ¿cierto? De, de empujar y buscar, y buscar quizás. Eh, promover, buscar incluso los unidos capitales al interno, ¿no es cierto? O sea, porque el, el rol del sistema financiero está ahí, pero ¿qué más hace el sector privado el sector privado productivo, no? Como pregunta. Sí, la verdad es que no, la respuesta no es que sea clara. Pero, pero, pero, por ejemplo, cuando uno lee la propuesta de la ley de inversiones, el gobierno eh, hizo o promovía, proponía varias eh, excepciones tributarias a los extranjeros o a las empresas extranjeras o a veces ecuatorianos en las zonas francas y era algo así como este, por 10 años no pagar el impuesto a la renta y luego ese se, no iba a ser de golpe 25 sino que se iban a tener como un descuento, cosas así este, y yo leía todo eso que en la zona franca había como tres tipos de zonas francas este, zona especial, etcétera, otra zona banera y luego en la inversión extranjera y se les daba estas oportunidades y todas estas propiedades Y yo lo primero que se me pasaba por la mente era ¿y, qué, y, ¿y por qué no medir con la misma vara a los ecuatorianos y decirles, en general digo, ¿no? este, uh, y decirles, bueno, les voy a reducir los impuestos para que se incentiven <ríe> pero se incrementaron en su lugar, entonces... Este, a, a, a mí me, me chocó un poco esa lógica, pero no, no digo que esto vaya a lo que sea, a la, sea la solución a lo que decía Raúl, pero creo que, que ahí hay cosas que salen primero a, a la vista. Es como estoy leyendo aquí, es como que la lógica del gobierno es si quiero atraer más inversión, tengo que darles incentivos, pero hay un montón de ecuatorianos afuera y aquí que probablemente no invierten porque se sienten atiborrados ¿no? a, a impuestos, etcétera. Y eso inevitablemente hace que caiga la inversión también doméstica, ¿no? Entonces, a mí me parece, volviendo a un poco a lo que decía al inicio Raúl, de que, de que, por ejemplo, hay estos temas de que durante Correa era todo el gasto público. Y era como, o sea, si nosotros como economistas lo reducimos a una función, y decimos la función de producción, de crecimiento de la economía, va a depender, digamos, de una escala o de una palanca y de, y de una una mezcla, por decirlo así, más fácilmente entre el capital y el trabajo. Y entonces la palanca de Correa era el gasto público. Y miren dónde nos llevamos, dónde nos dejó. Pero me parece a mí que la palanca de este gobierno está anclada en la inversión extranjera. ¿no? Por eso ellos ofrecen 30 mil millones de inversión extranjera en cuatro años, dos millones de trabajos en cuatro años, pero nadie piensa que, se tra pero que, que todos los países crecen en mayor medida o en mayor proporción por su propia inversión. O sea, cualquier economía, la inversión extranjera siempre es una, un complemento a la una, inversión Una opción, entonces, claro, totalmente. Claro, entonces, este, y lo mismo con la inversión estatal. Entonces, nadie está pensando qué incentivos le doy a esto, que es realmente la parte importante, la parte que usualmente en todas las economías tiene la mayor proporción de ser la que genera empleo y la que genera inversiones. Entonces, me parece a mí que ahí... O sea, se pasó de una palanca eh, del gasto estatal a la palanca de la extranjera, pero, pero se ha perdido esa idea de que, o, se, o no se toma en cuenta de que no es solo una sola cosa, ¿no? De que si fuera una palanca para que las cosas en la economía funcionen bien, la verdad es que no habría problemas económicos y no, no habría, probablemente, economistas. <risas> y, con, y con esa idea nos vamos a la segunda pausa. Este es el programa de Economía de la Vida día Instituto de Economía de la Iniciativa. volvemos con los consejos financieros.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 Estamos de vuelta al tercer y último segmento del programa Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco. Raúl András, Pedro Romero y Sebastián Oleas. Este segmento y todo el programa de gracias el auspicio de la Fundación Crisfer. Ahí les quería proponer que conectáramos con respecto a los temas que estamos tratando en los segmentos anteriores, y en particular uno que tiene, sobre, eh, que, tiene que ver sobre la, las opciones de inversión, digamos. Si alguien, tiene, si alguien tiene ahorros, ¿cómo convertir estos ahorros o que estos ahorros crezcan? Más allá de pensar, por ejemplo, en una póliza de acumulación o una inversión a plazo. En, en alguna institución financiera creo que Pedro había tocado la posibilidad de ir a la bolsa de valores, esto es una buena opción sí usualmente en muchos países en vías de desarrollo, desarrollados etcétera, las bolsas también son un mecanismo para que el, el, se canalice el ahorro hacia las inversiones y un poco también eh, suele ser un mecanismo a través del cual, por un lado las empresas se pueden financiar más barato por otro lado este el, el, los ahorristas pueden encontrar papeles, valores que sean más rentables. Este, ¿Por qué puede ser esto? Porque por un lado, en la bolsa, a diferencia de un banco, el banco te da un crédito que se convierte en acreedor tuyo. En cambio, en la bolsa de valores, las personas se convierten en accionistas de la empresa. Entonces, este, en ese sentido, pueden tener control de algunas decisiones de la empresa. Este, a diferencia de lo que es un deudor que no tiene ese mismo... Claro, y ahí en ese mismo sentido también puedes convertirte en un acreedor de la empresa, ¿no es cierto? Porque en las bolsas de valores no solamente hay acciones, sino que eventualmente hay deuda de las empresas que claro, se crean sí, directamente eh, ahí, ¿no es cierto? Sí, también, claro. Entonces, y por lo general hay un mayor retorno de, los, de, los, de lo que podría obtener, digamos, en una institución financiera, ¿no? Sí, en promedio sí, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en América Latina, las bolsas de valores de, de Colombia... Chile y Perú se han unido ¿no? en un convenio para tratar de generar más volumen de oportunidades. Y interesantemente se sentaron Ecuador, pero eso explica nuevamente lo que todavía ahí nos falta, pero pero es una buena idea. Entonces ahí como para ir cerrando el, o sea, aquí, si, si está buscando, digamos, oportunidades de invertir. Eh, uh, sí una opción es que es, es que es particularmente averso al riesgo, es, es de depósito a plazos. Pero hay otras opciones en el mercado financiero, ¿no? Y una de ellas es las, la bolsa de valores. La bolsa de valores es este lugar donde podrá encontrar, por ejemplo, acciones, por un lado. u otros papeles de deuda de las empresas. Las empresas están interesadas de ir a la bolsa de valores porque es una forma más barata de financiar su operación o de crecer, de crecer sus esquemas. Y, um, y con eso tenemos que ir cerrando el programa de hoy. Este programa de hoy a es el auspicio de la Fundación Crister con consejos financieros de educación financiera. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Acabamos de escuchar Economía de la Vida Diaria, gracias al gentil auspicio de Fundación Crisfe.